Igual me volvería a matar, si volviera tiempo atrás Igual me volvería a matar Busco la claridad, el brillo de tu mirada Dime qué te parece si salimos a no sé dónde Hacer lo que sea, no calculo la jugada Vamos a complementarnos y a reírnos de la nada yo, con lo verás yo, no puedo mentir Ni por nada me arrepiento de lo que ya decidí Es que me atrapa cada una de Ya no es cosa Sido recibidos acá particularmente con mucho entusiasmo. Eh, muchos de los chicos se, se transformaron un poco en productores de este concierto que, que tuvimos hoy, en el cual salieron algunos favorecidos, digamos, con la posibilidad de grabar un registro audiovisual. Eh, otros van a entran en cupo directo al festival que vamos a tener en agosto acá y una banda que va a ir a, a Rocódromo. La experiencia ha sido muy enriquecedora, es la segunda versión ya de, de este ciclo formativo. Eh, en esta ocasión fue mucho más específico el, el, los aprendizajes en cuanto a, a producción técnica. Eh, fue más al callo todo, todos los contenidos e incluso dentro de este concierto de cierre eh, pudimos... Participar ¿cierto? detrás del, del escenario. Siento que se ha hecho un buen trabajo, de verdad, porque se vio más bandas con mejores desplantes, sonando bien, eh, bateristas no tan eufóricos, por decirlo, músicos llegando a la hora, eso es verdaderamente un gran avance también. La tocata también tratamos de que comenzara muy temprana la presentación, tam también como dándole una vuelta a, esto, a esta situación de que las presentaciones siempre son de noche, estamos tratando de marcar pauta, en ese sentido es súper bueno ver el avance que ha tenido Magallanes. Este año el representante de Magallanes, que lo va a representar a todos ustedes en este Festival Nacional, es Camino de Tierra. Eh, bueno, estamos contentos, felices. Eh, a nosotros en general siempre nos gusta viajar, así que no es menor como, como dice entre comillas el premio y, y felices de poder representar la música que se hace acá en Magallanes.